How was, I was. Oh, yeah, sure. ¿Qué onda banda? Pues eh, ya vamos aquí en camino al parque, ya se la saben, pues, ¿a donde más? Si no, al Montenegro. Ya sé que mucha banda me está diciendo por ahí los videos de que, ve, siempre vas al Montenegro, deberías de ir a otros parques y la chingada. Pues sí, güey, pero pues, ¿qué quieren, cabrones? El Montenegro es lo que más cerca me queda y la neta es como el parque más chido que tengo a mi alcance ahorita. Así que, pues ni pedo, siempre y cuando haya tiempo. El chiste es patinar, no importa el parque. Obviamente si está chido como el Montenegro, pues hay que seguir yendo, ¿no? En esta ocasión venimos por un motivo especial que es buscar la peor tabla en el parque. Estaba ahí en mi casa y me encontré un par de tablas ahí que pues están todavía en buen estado, aunque no sean nuevas, pero están muy chidas todavía. Y pues se me ocurrió la idea de pues por qué no buscar quien la necesite, ¿no? aquí yo he visto mucha banda que en el parque pues, se aferra y le está dando bien y todo pero traen unas tablas ya bien madreadas o pues, la neta ese pedo del skate no es nada barato ¿no? entonces se me ocurrió la idea de pues contribuir un poco ¿no? a la banda y pues si de repente hay alguien que necesite el skate y yo le puedo dar ese skate que no es tan nuevo pero pues todavía aguanta, pues que mejor ¿no? que lo aproveche alguien entonces pues es la idea, ojalá que encontremos a alguien que, que en verdad necesite pues, una tabla y pues poderle hacer el paro, ¿no? Esa es nuestra misión de hoy. Esperemos, esperemos lograrla aficionados no, aquí en el Montenegro, en búsqueda del peor skate, si traiga la peor tabla pues hay que hacer el paro. ¿Dejas ver tu skate, güey? Sí. ¿Qué pedo, ¿Qué te sale ¿Sueco? unos dientitos. La Carga. Una desgracia. Sí, wey. Nah, ahorita no, ahorita no, pues no estoy patinando mucho. Sí, Qué bueno. Sí, bueno wey. Está bien morro, güey. Estamos haciendo una dinámica, güey. buscando al vato que tenga la tabla más deteriorada en el parque, güey. Y el que trae la tabla en su tía, pues le vas a regalar esta, güey, que igual no está nueva, pero creo que hace el paro, ¿cómo ves? Me da chance de ver tu tabla, güey. Pues la neta ya tiene acá unas. Voy eh, hablando vergueando, güey. Más. Ya sí, tiene unas heridas de batalla, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes patinando, güey? ¿Un año? ¿Seis meses? Qué chido, güey, la neta. ¿Es tu primer tabla esa? Sí. ¿Sí? Arre, güey. Voy a andar checando otra banda, güey, que esté por aquí. Y si tú dices que, el, el que trae la peor, te la vamos a rolar, ¿cómo ves, güey? ¿Qué ¿Chido? A ah, huevo. No te pierdas, ¿eh? ¿sí? Aquí vas a andar. Arre, arre. A ver, aquí estamos con otro pinche candidato, güey. Estamos buscando la peor tabla del parque, güey. La ve, Sí, a huevo, güey. Tócalo. A ver, güey. ¿Me dejas ver tu tabla, güey? ¿Quién gana? Verga, güey, es que ve. Esta ganó. Tiene unas heridas de guerra culeras, güey. Nah, no, güey, ve. A ver, tengo. Este vato, güey. Y ese es mi, ¿no? ¿verdad? Güey, ve. Dale, empate. <risa> no mames, güey, es que si sí están bien cabrón. Este güey trae hasta el pinche track roto, güey. No mames. ¿de quién es esta? Sí. De... Así ya la habíamos visto o no, güey? Sí, esa este es de mi compa, esa no. está bien chida. Ah, esa está nueva, güey. Es de este güey. Y este vato, güey, es el otro cabrón que también. Está entre, Merga, estos, dos están entre estos dos homies, güey. Que se hagan un skate y el que gane. Este güey está fuera la neta ves tal está chida, la neta el chiste es que la va alguien que... La neta a alguien de la... no a comprar que la a la a la a No, pues no sé si va a venir. ¿Cómo que si va a venir? pues ¿Qué hacemos, güey? La neta, mira, yo creo que está entre, el, entre el... este vato y este otro, este, güey. O sea, la este de este vato, güey, ¿Sí? está, está puteada, güey, pero no está pero rota, güey. Y pero este, güey, este es ya la trae deshecha y este, güey, trae. Medio. Es que hay entre los dos, el que gane, se la ganó. Sí, pero también a este güey, güey, le falta este pinche pedazo, güey. Y a este también le falta este cacho, güey. Pues, ¿Qué hacemos? Skate. Arre, arre, arre, arre. Oh, el juego de skate y el que... El que gane se la lleva. Te voy a hacer un... Que eh, a ver, güey, ¿los dos más o menos están del mismo nivel o qué, güey? Sí. Porque ahí va a estar disparejo, güey. ¿Cómo la hacemos, güey? Es que uno es, si es más grande allá que otro güey, para patinar, güey, está ¿sí? cabrón, no la ha O de planta es que la tenga más peor. Yo digo que el desdominado es más tan pero es más Antes. ¿Sí? Claro, es que si sí estamos en un dilema, güey. Sí. Es peor, güey. Esa está rota, pero esta tiene pinche rajada, güey, que le pasa un Banda. Dile hola mamá? <risa> sí, a ver un video. Sí, A, ver, si a ver, ¿los grabas? ¿Tú eres el dueño, bueno, sí. ¿eh? güey? A, a ver, güey, ¿tú haces flip, güey? No. ¿Tú, ¿Tú haces flip? A ver, haz un flip, güey. A ver, hola tú güey ¿Qué, güey? ¿El primero que haga flip? ¿O se te hace muy...? No, hoy ol... no, no llueve, porque no sale. Sí ¿Qué dice güey? No le sale a ninguno de los tres. Flip, sí, ah, no el primero que la saque se ganó la tabla. ¿Sí? No manches. No, no le sale, güey. Ande, güey. Hágalo por una tabla. Flip, no, Ah, flip, flip. Flip, flip. Casi, pero nada, güey Inténtalo, güey, qué tal si lo haces y ganas Casi, güey Ya, güey, si se te rompe ya qué, cabrón, pues Dale, dale, güey es, que, es que sube el otro pie Ah, güey Güey, si no haces flip güey, se va a decidir en un volado, cabrón, eh Y eso ya está bien culero Ya lo tienes Ya lo habías caído, güey Ahí está, güey, ya lo tienes. Ahí está, güey, ya. Está, va. Es que lo haces para adelante. Ya lo tienes, güey, ya. Este wey ya lo tiene pero no lo quiere caer wey Wey, espérate Tres intentos más wey Te flip wey Si no lo haces en tres intentos wey Va a ser un volado entre tú y este vato wey Y el que gane se queda el skate qué pedo ¿Aceptas el reto o no wey? Arre, güey. al uno wey Primer intento verga wey vuelta, para arriba El último, güey Piénsalo bien, güey, es la última, eh Dale, güey Ah, valió verga, güey No, güey, esto se va a tener que definir En un asqueroso volado No, pero es que este vato, güey Dice que no o sea, Este vato tiene más nivel pues. sí, güey. A ver la moneda, güey, que no sea... Si tiene dos caras, no va a ser de una cara. <risa> Dale, <risa> ¿quién va a escoger? Águila. Pues no sé, güey. Que este güey escoja, güey. Tú tuviste chance de hacer flips, güey. Ahí va. Ah, ¿eh? Tú dices. Dale. Águila. Águila, güey. Sí, te chingó, güey. Ni bueno. modo, güey. Así es este pedo. Chido, güey. hacemos entrega de su tabla este Tienes que ver a la usada ese porque tenemos un... ¿Cómo se llama, güey? Echadlo <risa> al ¡Hey, güey! Oh, qué chido, oh. A ver, güey, ¿cuáles, tus... ¿cuáles son tus primeras impresiones, güey? A ver. <risa> Yo sé que <risa> igual no está nueva, güey. Igual sé que la neta no está nueva, pero pues de que esté ahí arrumbada en el closet, yes. a que la use alguien que la neta le va a dar, ¿no, güey? güey. ¿Alguien se Traes la caca? Pues que estuvo, estuvo fácil, ¿no, güey? ¿O qué? No, se tuvo reñido, ¿no? Wey, el batillo tuvo chance de hacer flips güey, no lo hizo, güey. Tres. Ah, güey, pues la neta el otro morro. Tenía el chance de escoger, güey, ahí la ganó. Fue chido, la neta, que... Sí, güey, que alguien use la tabla, güey, de que esté ahí, este pues valiendo verga. Igual estaría bien usar este medio como una invitación a marcas que igual nos quisieran apoyar para hacer como este tipo de dinámicas, que nos dieran producto o algo para regalarlo a la banda. Sabemos que hay un chingo de gente que quiere patinar, güey, pero este estilo de vida no es nada barato. La neta, se requiere tener ahí un varillo para invertirle y pues, pues como está la situación, está cabrón. Entonces, hay que hacerle el paro a la banda, la neta, y pues, pues qué mejor, güey, que de la banda para la banda, ¿no? el MAC por cierto visite su página de Facebook la clica Skate Shop producto chingón, buena calidad mexicano a buen precio ya se la saben, chingón Pues ese fue el video de la peor tabla en el parque, edición Montenegro, es el primer video que hacemos así, afortunadamente hubo quien pues, ahí se tuvieron que dar un tiro, ¿no? dos morros de un volado y pues la neta es que pues igual está chido que hayamos encontrado a alguien que, que, pues, que le pudiera dar uso ¿no? a esa tabla y... La neta la que traía así ya estaba bien jodida Y aunque la que le regalamos pues no era nueva ya Estaba muchísimo mejor 100 veces mejor que la que se voy traía Así que pues chido Igual ya el morro pues, con ese skate va a andar más motivado Y pues para que suba el nivel Como lo dije al inicio Ojalá que este video lo vean algunas marcas de skate, de llantas, de trucks, pues todo lo que tenga que ver con patín y estaría chido que nos apoyaran en ese sentido con producto para poder ir a los parques y cuando patinemos como pues darle a la banda que veamos que lo necesita de verdad, pues unas llantas, unos valeros, unos trucks, no sé, lo que sea, unos tenis. La neta está bien culero cuando quieres patinar, pero pues la neta no tienes barro güey, y no puedes comprar una tabla o unos tenis o lo que sea entonces pues, estaría chido que, la, que se acercaran algunas marcas a apoyar acá pues como, pues como esa buena causa no? Sin fines de lucro. Entonces si te gustó el video, dale like, compártelo con la banda, ya sabes. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón que está por aquí abajo o algo así, depende de en qué dispositivo estés viendo este video. Le escribe aquí abajo en los comentarios si te gustó como la dinámica, qué opinas, si está chido o no. Pues nos vemos en un próximo video y pues recuerden que los campeones no usan drogas.